Eh, ...ya hubieron eh, persecuciones previas al, al 12 de, de octubre... ...y ese do domingo... Eh, ...era a partir de la una de la tarde... ...que empezó la, la balacera... ...en la zona del mismo puente de, de Río Seco... ...y, y luego se... Eh, trasladó un poco hacia, hacia la extranca... ...hacia las 3 de la tarde yo bajo buscando a personas que... que, que ...de la parroquia que no, que no las encontrábamos... Y es que eh, fue ya hacia las 4 cuando ya los militares lograron rodear la misma parroquia y escasamente a 50 metros los, los divisamos, militares eh, jóvenes, eh, altos, no, no, no del ambiente, no, no, no de la zona. Y empezó una terrible, pero terrible balacera, ¿no? Y yo apenas atiení, no di ni una palabra, me alcancé a decir. Simplemente ademanes de, de meter a la, a la gente que, que pudimos a la, a la parroquia. ¿no? Y yo ya, ya, ya me imaginaba, porque la gente que se había quedado ahí, ¿no? eran niños, eran mujeres, la, la gran mayoría. ¿no? Afortunadamente vino una, una granizada que nos que nos ayudó, ¿no? Nos ayudó un poco... ...y lo, lo trágico fue después de, de, de terminar esta, esta granizada... ...ya salimos y la, los primeros eh, signos de, de, de tragedia, de, de dolor... ...una señora que, que tiene su, su snack a una cuadra de la, de la parroquia... ...viene con el brazo totalmente destrozado... ...la bala había logrado atravesar... La, ...la puerta metálica de su, de su negocio y le de, destrozó la... ...yo, nosotros eh, la noche anterior habíamos tenido un primer herido... ...un joven, en el cual con la pierna ya vino eh, baleada... ...y ahí como es eh, el centro de pro salud de, de atención primaria... ...y se fue todos lo, los medicamentos, ¿no? Pauro Cívico, sin medicamentos, el centro de, de, de salud es domingo, solamente se quedan las enfermeras. ¿no? Entonces, yo ya, una gran tragedia. Llamé por el altavoz de la parroquia y conseguimos algo de medicamentos, con el cual logramos ¿no? medianamente eh, cubrir la herida. Yo estaba más ya un poco tranquilo. Cuando realmente empezó ahí el, el verdadero... La verdadera verdadero drama... Eh, ...cientos, cientos de, de, de personas venían eh, con, con gritos, eh, con llanto... ¿no? ...trayendo enfrazadas ¿no? a, a, a, a vecinos moribundos... La, la enfermera cerró la, el centro de salud porque no, claro no había médicos y no, no se los podía atender y la gente que quería tumbarlo por la desesperación le dije a la enfermera Ábralo, entren, que entren aquí ellos se van a dar cuenta de la, de la situación en la que están yo alcancé a verlos tres, tres personas ¿no? eh, totalmente ensangrentadas no tenía todo el cuello destrozado el pecho florecido el tercero que de frente parecía no tener nada le dimos la vuelta y era todo el cerebro la, que, que le faltaba ¿no? yo me sentí totalmente impotente porque sabíamos que iban a morir no, no, no, no, ¿no? yo recuerdo que mmm, entré ahí a no aguanté, no aguanté, ¿no? era una situación tan dura, tan pesada que se nos venía, no, me, un mar de, de lágrimas Me desfogué llamando a, a mi casa aquí a Santa Cruz, papá y mamá ¿no? Y bueno, salí, me armé de valor y les di la, el, la absolución, ¿no? el perdón de los pecados estos, hermano, porque pudieran morir, digamos, eh, también en la, en, en la paz del, del Señor. Y, eh, y era algo realmente que uno no lo olvida, ¿no? Ver, esperar esos momentos en que uno tras otro van muriendo, ¿no? ¿verdad? Y las personas, la gente. Eh, una vez que, que fallecieron estos tres hermanos, Recuerdo uno de ellos llevaba eh, botas, ¿no? botas con barro, y la, la, la vida nos decía, mi esposo estaba en el segundo piso, cuando va, terminó la, eh, la granizada bajó, y en lo que bajó abrió la puerta le llegó la, la bala. ¿no? o sea era, Son causas que realmente uno dice, los militares a quién estaban persiguiendo, quiénes eran los, ¿no? sus enemigos. ...salimos afuera y la gente seguía llegando... Eh, ...seguían llegando mucho, muchísimos heridos, muchísimos... Eh, ...nosotros pues, conseguimos la camioneta de la, de la parroquia eh, vecina... ...y eh, Pamela, eh, realmente de manera inhumana, como cargas de papa... ...me acuerdo que los llenábamos en la, en la, en la camioneta atrás... ...yo no permití que ningún familiar fuera con ellos... ...porque no había espacio, no había, no había campo... ...y así logramos mandar a la, al hospital de, de clínicas... Y, ...y esa noche pues ya a velarlos... ¿no? ...velarlos, al principio estaban en la, en la sede de la junta vecinal... ...y los mismos vecinos me dicen... ...padre, tenemos miedo de que roben los cadáveres... ...por lo tanto en la capilla los, los velamos... Al día siguiente pusimos ya los, eh, la música fúnebre que se acostumbra en, este, eh, en el alto y con ello los medios de comunicación que hicieron extensiva la, la, la noticia empezaron a llegar los vecinos de otros barrios, ¿no? con todos los vecinos trayendo en, en andas ¿no? Su, sus muertos. Llegamos a tener 16 muertos, 16 cadáveres. Había un bebé, un bebé que murió porque la mamá estaba escapando de las balas y, y lo ahogó, lo mató. No había que darles de comer a tanta gente que, que había. Hicimos olla común, buscamos donde ¿no? no se sé, podía. Intenso dolor porque sabía, los conocía, la, la mayoría de, de ellos. Una bronca, una, una rabia. Y recuerdo, mi rabia era tal que... Que Dios me perdone, pero ese día públicamente lo mandé a la mierda a Gonzalo Sánchez de Lozada. Esa era mi, toda mi bronca, mi rabia, porque sabíamos lo, lo injusto que, y lo violento con lo que... Es ejercieron los militares nos sentíamos impotentes mucha gente venía a buscar a sus a, a, a gente, muchos des, desaparecidos yo ni siquiera era tanto el dolor tanto la ni que siquiera teníamos a sacar fotografías de la, de la, de, de la situación de la gente una cosa muy pesada ¿no? y ver ahora el cinismo ¿no? con el cual Gonzalo Sánchez de los, y los demás como que quieren cobrar cobrar ellos lograrán burlar el juicio humano pero a Dios no y mientras Gonzalo Sánchez de los demás no reconozcan su error no alcanzarán el perdón de Dios porque Dios lo primero que pide es un reconocimiento de las faltas, una aceptación de, lo, de nuestros errores. También han sido situaciones que uno, uno no los puede olvidar. Han marcado la historia de, de, de, este, de este país. Y bueno, van a disculpar, pero es algo que también uno lo lleve a... La... No son el recuerdo, ¿verdad? todo, y, y disculpe, disculpe.